Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un poquillo de deporte porque cuando haces un poco de deporte te sientes muy ligero lo que sí, vamos a poner un poquillo de música Ay, voy a estrenar un poquillo y me pongo en el gorro porque yo creo que así me motiva